Soy Sofía y vamos a hacer unas hamburguesas de bellota. Tengo ya las elaboraciones medio preparadas para que el vídeo sea un resumen un poco del, del proceso, pero no, no lo vamos a ver por completo aunque lo explicaré. Todas las bellotas de todos los cuerpos se comen. Hay algunas que son más amargas y esas hay que hacerles un proceso más largo para quitarles ese, ese amargor, esos taninos y hay otras que se pueden directamente del árbol comer y son dulces como castañas, aunque mucho más nutritivas. Eh, como ahora no estamos en época de, de recoger bellotas, pues he utilizado las que tenemos secas de haberlas eh, recogido en otoño e invierno, las he tenido toda la noche en agua, han soltado todos los taninos, veis el agua tan marrón, este agua tiene va varios usos que otro, en otro momento comentaremos estas eh, para, co para cocerlas vamos a picarlas finas, las metemos en una olla con bien de agua, estamos 20, 30, 40 minutos, depende de lo que nos guste quitarle eh, el amargor, tiramos ese agua y cuando ya estén blanditas las pasamos a picar en, un, en una picadora bueno, como esta manual o en un robot de cocina, lo que, lo que tengáis, o a mano porque incluso que queden en trocitos grandes luego es, es gustoso en la hamburguesa. Una parte de la bellota huele muy rico. Vamos a incorporarle la avena. Yo me gusta hacerlas con avena, pones agua a calentar. Eh, cuando estés viendo la pagas, echas el puñado de avena y dejas reposar 10 minutos y se hace una masa. Los mucílagos de, de la avena nos van a hacer de aglutinante de la masa y así no pues, tenemos que usar huevo o otros aglutinantes. Para que se haga la masa. Además de avena podríamos utilizar lentejas, podríamos utilizar mijo, podríamos utilizar garbanzos o eh, quinoa, lo que cada uno a su gusto. Vamos hablando un poco según echamos las, los ingredientes también. Vamos a echar cebolla que está pochadita, ha reducido durante una hora a fuego muy muy bajito con la tapa puesta y se hace en su propio jugo y así le da, queda todo el sabor de la cebolla muy rico. Como condimento le vamos a echar ajo perejil picado. Y ahora será cuestión de meter las manos y hacer una masa como la haríamos si tuviera carne. cuando lo tenga amasado os lo enseño. Ya hemos amasado, he tenido que, que pasarlo por la picadora otra vez para que se hiciera la masa más, más compacta y se, se mezclara todo bien. Si se pega al hacer la hamburguesa, pues mojamos un poquito la mano y, y así, la, ¿ves? así se maneja muy bien. Las hacemos del tamaño y el grosor que queramos. A mí me gustan hacerlas de esas pequeñitas, pero bueno. Hemos echado aceite en, en, la, en la sartén y las vamos a hacer a la plancha cuando esté caliente. Las vamos echando y las freiremos como se fríe, como soléis freír. Las podéis pasar por harina también. Bueno, eso cada cual como, como le guste. Cuando las termine de freír, os las enseño en un plato. Bueno. Dejamos friendo las hamburguesas, ahora ya las tenemos todas pasadas por la plancha. Las vamos a acompañar, podéis montarlas con su cebolla, queso, lechuga, como las toméis, o si os apetece seguir con las silvestres, pues yo os digo que, le, que las acompañéis con, con un poco de cerraja, que es bastante tierna. Y le podemos echar un ketchup de vinagre de mora, que tiene mermelada de mora, vinagre, azúcar, y luego tiene tomillo y unas semillas de apio caballar, que les da un toque muy bonito muy especial. estas hamburguesas hemos utilizado 150 gramos de bellota, 100 gramos de cebolla, 75 gramos de avena, sal, ajo perejil y un poquito de aceite para freír Espero que os animéis a hacerlas porque ya habéis visto que es muy fácil. ¡Arriba la maleza! Esta es la flor de la rabaniza, una crucífera, en concreto la especie Diplotaxis erucoides. Vamos a utilizarla para hacer un ajo blanco pero sin ajo. Tenemos un vaso de agua, al que añadimos almendra previamente remojada en agua durante toda la noche para quitarle los antinutrientes. Le pondremos la rabaniza al gusto, es bastante picante y tiene un, un sabor muy rico. Me gusta hacerlo con la flor blanca porque así no tiñe la el, el almendra y sigue siendo una sopa blanca igual que el ojo blanco original. Echamos también sal, una pizca de sal, un buen chorro de aceite y ahora cuando lo bata, os lo enseño. Ya hemos batido bien. podemos probarlo para que esté al gusto de sal incluso podríamos añadir más flores muy bien y podemos servir si queremos que quede más untuoso podemos hacer como si fuera una mayonesa e ir incorporando el aceite a la vez que batimos para adornar y también porque están muy ricas hemos preparado unos chips con las hojas de la rabaniza las embadurnamos con aceite y sal, las metemos menos de un minuto en el horno con mucho cuidado de que no se quemen porque se queman rápido y... aquí tenemos un ajo blanco en un momento recordad que... ¡Arriba la maleza!